concierto coral instrumental que estamos preparando para el miércoles 27 de agosto a las 20.30 en el Teatro 3 de Febrero con entrada libre y gratuita y con la organización de UPCN. Quería decir que siempre nos, nos gusta llevar adelante un evento anual con de, con la, para exponer nuestro, nuestras, cosas, nuestras cuestiones culturales como el coro de niños y el coro de adultos aprovechando también invitamos al coro de la UNER y hacemos del protagonista principal acá el, la creciente, la, que le va, va a ser la música a, esta, a este encuentro coral. Nosotros es un gusto, un placer eh, compartir con, con, esta, con estos coros. Eh, sé del trabajo de UPCN en las actividades culturales y de la actividad de Leo en la música hace mucho tiempo, así que para mí, como director musical del Ensamble La Creciente, es un placer. Nosotros por ahí estamos trabajando mucho sobre el repertorio de compositores entrerriano. Creo que un poco por ahí también viene la convocatoria, es uno de los rasgos más distintivos del ensamble. Así que aportando ese, ese camino transitado que tenemos de de ir descubriendo y recreando esa música. Así que bueno, contentísimo de lo que va a ser esta experiencia y con mucha expectativa e invitar a la gente a que se arrime, eh, que creo que va a ser bueno una noche de, de buena música. Sí, este evento que hemos llamado eh, Ríos Consonantes Segunda Edición porque... Allá por 2009, cuando se estaba formando el coro de niños, hicimos lo que sería la primera edición, que fue un formato diferente y ahora le damos un, un tinte más de, como decía Juan Martín, de música del litoral. ¿no? Así que bueno, muy contento, con muchas ganas de, de compartir este, esta experiencia. <música> Bueno, eh, en primer lugar, o sea, cada agrupación va a mostrar parte de su repertorio más o menos tres canciones cada coro eh, y al finalizar, eh, también la creciente va a mostrar su trabajo instrumental y cantado también y al final vamos a ensamblar tres, tres canciones que fueron arregladas especialmente para la ocasión el miércoles 27 de agosto a las 20.30 en el Teatro 3 de Febrero así que invitamos a toda la comunidad universitaria y no universitaria de todas maneras, aquel que quiera contactar el coro o saber un poco de, de nuestra historia puede consultar cov, eh, coro universitario de oro verde, punto com, punto ar. Y aquí rico, fue, como si fueran pañuelos, el